¿Cómo estáis, hola en este vídeo de hoy, vamos a jugar al Super Mario Galaxy. Que solo tengo la Wii, entonces iba a ser un juego de la Wii porque nunca uh, también ha jugado este. Alguna gente, pero a, a otra lado, no. A ver, empezamos. Ahí están los niveles que yo elegí. A ver. Aquí el eh, eh, completo. completo eh. Está el mundo de la Z. Voy a... De, es. Luigi, ¡Mario! ¡Mario! Voy a volverlo desde el principio. Volar así. Pam. Vale. Mi nombre de... Real? A ver, aquí estoy, Galeón. Galeón, sí. Pam. volver un momento a ver que esto estaba igual y voy a cambiar en el otro mundo vamos a jugar con ese mundo vale un momento que voy a hacer esto a ver uh de yo sí de yo sí yo sí uh, vale ahora Ahora volvé. Jugamos a nuestros y todos. Ahora vamos a jugar y así es como empieza. Cada 100 años un cometa pasa por el cielo del reino champiñón. En cierta ocasión el cometa fue tan grande que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces. Los Toad recogieron las estrellas fugaces y las Llevaron al castillo al punto. Allí las estrellas se convirtieron en una gran superestrella. Este debería haber sido un momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón. Esa fue la noche del Festival de las Estrellas celebrado la una vez cada 100 años. Punto. Y final. Dear Molly, <ríe> ¡En serio me han puesto una carta! Pero ¿por qué? ha aburrido! I'd like to give you. Querido Mario, en la noche del festival de las estrellas de espero en el castillo punto quiero darte algo, punto vale ahí viene Mario y ahora aquí estamos hola como estáis aquí estamos en este vídeo ya os lo he dicho antes Y aquí estamos En En el Super Mario Galaxy Cuando lleguemos a esa bola eh, Ahí Cuando lleguemos a esa bola Como grande Pues Llegaremos y, y aparecerá ya Bowser Aquí ya aparece Bowser ¡Qué fuerte! ¡Oh Dios! Pero algunos dos están convirtiéndose en hielo, pero si está todo quemando, ¿cómo puede ser eso? Si eso no es hielo, ¿cómo es que se queda con el hielo? No entiendo nada. Si, si hay fuego, ¿cómo es que aparece unos a, toales eh, llenos de frío? Pero si está todo.. si está todo de, de humo y, y todos estos algo con fuego, Dios, ¿cómo puede ser? Tan, tan. Tan, na, na, na, na, na, na, na. princesa Peach! Estás invitada oficialmente a la creación de mi nuevo nueva galaxia. ¡Jua, jua, jua! se acabó el festival! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahora se va a convertir este sitio eh, en la última fase. Aquí es Bowser. Yo sé algo para salvar a los Toas. Se hace eh, eh, agitando el mando y después y después lo que pasa es que giras y salvos a los pero ahora no puedo. Eh, es cuando venga en un sitio, en, en la primera fase estará primero una estrella, que es esa que llevaba a, eh, que llevaba a la princesa Peach. Pues, eh, pues, me la, se me pondrá debajo del sombrero y me hará poder, y así puedo girar y salvar a los Toad. A ver, allá vamos. Oh, es tarde. Cuando... Pero, ¿por qué siempre que llego es tarde, Dios? Porque siempre tiene que ser tarde. Después este juego entero y siempre que pienso de nuevo... Aparece esto tarde. Que siempre llego tarde. Pero si Mario corre mucho, ¿cómo puede ser? Ahí se llevan el castillo hasta el cielo. Y, y ahora lo que pasa es que se hace el último nivel de, de todos. Pero el último no, porque hay otro mundo diferente. Pero en ese mundo, en todas las partes hay jefes. Pero, pero en ese mundo no hay jefe. Eh, solo hay eh, en ese mundo solo fases normales y jefes eh, en la... pero no hay un jefe que, que estará en, el, en el, la última parte de ese mundo no hay ninguno uh ahí está la tierra Dios lo han llevado hasta la tierra Mario Tan Ahí está. Ah, esa. Disfruta del vuelo. Disfruta del alma de eso. ¡Gracias! Por el vuelo. Adiós. ¡Me voy! ¿Qué hace así? Me siento bueno. Ah, me he sentado muy mal del viaje. Ahí aparece esa estrella de antes y ahora me pide en un mundo que ...que juguemos al escondite y, a, y se convierte en. En, el, en un conejo para saltar y correr mucho Y, y así eh, Es que hace trampas Por fin Despiertas Vamos a jugar Vamos Salta Con el botón A Yo ya lo sé ¿eh? Yo ya lo sé Tampoco Ah, Salta con... ah. ¡Juguemos a las escondidas! Si nos encuentras a todos te... Eh, te diremos dónde estás. ¡Jodío! ¿Pero por qué? Dios al escondite... Se me va a dar un poco bien esto. ¡Eh! ¡Uh! Aquí escucha a alguien. Uh -huh. Está en el tubo, está en el tubo, está dentro del tubo. Aquí, aquí, seguro, seguro. A ver, seguro. No sabía, aquí hay uno, corre. Aquí hay uno, píllalo, píllalo. Bien, lo he pillado en la primera. ¡Ah, me has atrapado! Se convierte otra vez en estrella. ¡Ah, me encontraste! Debería verme escondido en el cráter. En el karáter había alguien. Que, que era alguien. En este karate no, este no era. Este era. ¡Ah, este sí era! Ah no, ese no era. Era el otro. ¿Por qué? Lo ves ahí escuchado. ¿Lo ves? Es el de antes que se convirtió en conejo. El, el, el, de que quería... El, el que empezó para jugar. Ah, no veo también bien, estoy algo ¿ves? ¡Oh! Aquí está el otro conejo. a ah, me has atrapado! Vaya, debería haberme escondido en la hierba. Pues ya está, ya le he encontrado. ...este conejo de la hierba. ¡Oh, tío, pero...! Dios, siempre el último me cuesta un montón. ¡Por fin! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué rabia! Nos encontraste a todos. Tú podrás ayudar a nuestra mamá, seguro. Vale, hay que ayudar a la mamá de las estrellas, que está ahí arriba, que subir ahora. Y, y ahora la estrella se mete dentro de, de, de mi gorro y, y ya puedo hacer lo del giro moviendo el manto, pero todavía no puedo. Y también podía saltar dos veces, pero eso era en otra parte también. Era haciendo algo. Pero ahora puedo hacer solo un salto. Vale, ahí está. Esa es la diosa de, de las estrellas. O, o la mamá, lo que sea. Parece como si fuera la diosa, como he dicho antes de la diosa de las estrellas. Te he estado observando desde este lugar el portal celeste. Mi nombre es Rosalina y soy la protectora del cosmos para rescatar... A tu ser querido hace falta gran cantidad de energía que te permita atravesar el cosmos. Ahora me lo va a poner. Destello puede darte este poder. Confío en que lo cuides. Ahora entra. Y ¡PAM! Ahora he enterado y llevado eh, la, eh, el poder de girar. Vale ya basta ya me ha aburrido de tanto le. Adiós. Venga ya, ¡Vete! Gracias, vale, gracias, gracias, gracias. Bla bla bla bla bla bla y ahora, giro y mando y... ¡Ya puedo girar! ¿Habéis visto? ¡Ya puedo girar! Y se giro en esa parte para esa, eso Se giro ahí uy uh, yo sé lo que hay que hacer Hay que encontrar las cinco pa... Sí, tío, son más A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, son cinco Ya llevo tres Me faltan dos Eh, mira, y hay otro Me falta ahora un solo uno Me falta uno Eh, mira, una vida Uh, oh, ahí está Lo abro y después cuando coja la vida Ahora, ahora vengo para conseguir eh, el, el, la última parte Vale, ahora Ya está Ahora ha aparecido eso y si giro justo ahí. Pues pasa lo de antes. Esto. Tengo que eh, primero hablar con este. Y ahora tengo eh, que buscar a uno que lleve la llave y yo sé cuál. El, el diferente, que el único que es diferente es este, de todos, lo ves, el diferente, y en el siguiente es lo mismo pero gigante, uno gigantesco, Dios, Pero gigantesco, ese, el de la, eh, que eh, en otro planeta también estará lo mismo, pero en gigante, lo ves ahí está en eh, ese sitio atrapado el otro transformación uh. eso también lo hace pero esto es lo que hace muy poco Mira, ahí está el atrapado ahora tengo que a a darle y ahora tengo que buscar uno diferente como este mira mira este es diferente es uno de esos pero gigante dios que es un gigante ¡Ah! no vea pero ¿Cómo, ¿Cómo es que soy tan fuerte? Pero si Mario no hace tanto daño. ¿Cómo es que, cómo es que ha hecho tanto daño Mario? No vea, no vea. Ah, no, esta estrella no es. Es esa. Ahora, eh, el final... Apúrate aquí, den adentro. Porque ahí, den adentro. Es el final, ahí está la superestrella estrella, pero en verdad hay una, una super estrella, no, no, una maxi estrella, ¿lo ves? Hay una maxi estrella y tengo que sacarla de ahí, eh, eso es cuando conseguimos a los jefes, pero en la primera parte, en la primera fase aparece machi estrella, pero cuando lo acabemos, pues lo que hay que hacer es hacer, eh, hacer las fases y cuando lleguemos al jefe a cada jefe haba, habrá una machi estrella derrotándole a para una mi jefe favorito es el primero porque no vea es que es muy, es que me encanta, es gigante, es un robot gigante, dios. Eh, ahora a ver si conseguimos hacerlo. Oh, oh, he pedido vidas. ¿Qué? ¿Todavía falta? Hay que ponerlo en azul. A ver, ah, ahí está Vale, ya están todos. Cuando están en verde están todos. Vale, ahí está la más Ya solo hay que cogerla y ya está. Mira lo que se ha quitado todo eso se ha quitado y ahora salta aquí y ta na nueva más de ya tan, Por fin. Cada vez ya la pone ahí junto. Mira, ahí, ahí dentro está las frases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 Bla, bla bla bla bla. Para Dios. Pero. Me aburro. Me aburro. Me aburro. O sea, me aburro. Eso no es nada. He dicho me aburro. ¡Eh! Hey, ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¿Por qué Bowser tiene que ser tan malo por solo coger a. A, a la princesa Peach, aunque se, sea solo porque no quiere y ya está. Por hombre tan malo no puede ser así. Me gustaría pedirte un gran favor. Este planetario utiliza un superestrellas de energía estelar para ...proyectar imágenes de las galaxias repartidas con, por el espacio. Vale, ya para... No. Pero... Me aburro. ¡Venga! ¡Por fin! ¡Ah! Pero... Pero, ¿qué haces, Estrella Negra? Lo que sea. Estrella... Por fin, ¿quieres guardar? Sí. Por si me quita el juego, se me quita el juego, pues lo dejo guardar porque unas veces se me quitó. Solo. Algunas veces. Pues vamos al primer mundo. Vamos allá. Y sí, está todo. Pero que ya sé todo hombre, ya he jugado este juego Y, y lo he acabado entero hombre Ah no, no, no, era esta estrellación no, solo tengo una Me perdió toda esa eh, su, eh, es, eh, Las estrellas, para nada Esos mundos los tengo que desbloquear Consiguiendo los números que ponga eh, Los que ponen esto S significa que no sabe en qué cuánto le falta misterio y misterio uh, eh, no tiene suficiente ellas eh, nueva galaxia nuevo este es en eh, donde está la cara de Bowser, es el último nivel, pone que, que faltan 8 superestrellas para conseguir, para llegar al vale, ya está. El primer mundo. Le doy aquí. Ahora le voy a volar a esta galaxia. Y ahora elijo una de sus estrellas. Pero es que de aquí en este mundo hay tres Pero cada superestrella es cuando la haces La planta Dinopiraña ¿Qué es eso? ¿La planta Dinopiraña? Ah, Porque aquí había un jefe Que era ese Que era, de, que era un bebé Era un bebé El que estaba en el huevo que era ese y, y, y, le, y estaba andando sin ver Porque le salió las piernas Y después le tengo que dar con, Así y, y en el culo Ah no, habría que darle No me acuerdo Vale, bajamos por aquí Esta parte es súper fácil Porque no sé Ahora vamos por aquí Listo, A todo eso, lo he dicho Es súper fácil Uh, aquí hay que encontrar el lo de las cinco partes de estas aquí otra yo sé el truco para derrotar esto es dándole, es dándole así pero al cuadradito ese es el ojo que como es de cristal tienes que tener cuidado entonces claro así le duele What? ¡Ah! Vete, vete, galeón. ¡Ah! Oh, oh, oh. Dios, me he muerto. ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Cómo que quema si soy un crack? Jodío, me han quitado todas.. todos esto. Todo esto. Vale, me faltan solo dos. Ah, aquí otro. Okay. Vale. Ah. Me da otra vez. Dios. Es que es horrible esto. Es horrible. Ahí está el último. Ahí está el último. Vale, lo he encontrado. Ah, vale. ¿En serio aparece ahí? Qué mal. Digo, digo, nada. No, no, no, no, no. Qué mal no. A ver, allá vamos. Por fin. ¡Oh, este mundo es súper fácil. Aquí solo hay que derrotar a este y ya está hecho. Ahora ahí se puede subir así, girando esto. Pero primero ahí abajo oh, ahí hay algo. ¡Hey, ¡Eh! ¡Hombre! No me hagas eso. Que soy... Vale, oh. oh, mira, mira, mira. Era esto lo que decía. Na, na, na, na. Se puede ir, o por aquí, o por ese lado de, de donde estoy viendo yo, pues aquí está más cerca y, y entonces voy a ir aquí, pero en el otro sitio viene a otro sitio que es más rápido, pero, pero está muy lejos entonces. Esto yo lo hago ya muy rápido, supe. Uh, como me caiga el agujero negro me vaga y me muero. Ah, sí, era el doble salto. Era saltando y, y haciendo el giro ese. Mira. ¿Lo ves? No era es saltando dos veces, este era con el giro. ¿Lo ves? En el otro sitio, tío. Lo que haces es eso. ¡Oh, ¡Soy rico! ¡Oh! A ver. ¡Uh! Aquí está el último. El último. El último. Y no, no, no, como derrote al otro. Menos mal. Le he derrotado la casa. Ahora. Llegaré al jefe. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, ¡No te vayas! Mira, ahí está la cola. Lo que hay que hacer es esto, mira. Se acercas a la. ¡Bola! Y toma, toma esa. Y ahora. Os lo dije que era el jefe un bebé. ¿Es, es que es esto, es que os lo dije que era un bebé Toma Pum Uff, uh, se ha un montón ahora, es cuando golpe más Na na na na na na na na na na Me falta un golpe y es deroto Na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na ¡Vengo ya! ¡No llego! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡No vea! ¡Tomar por saco! ¡Por fin! ¿Ya? <risa>